Aporta una, garantía, o sea, una garantía de luchar por una transformación social real. Aporta ...la exigencia de que haya una independencia de los movimientos sociales... ...con respecto a cualquier eh, interés político de cualquier grupo... ...sea el que sea... ...y desde luego aporta una experiencia... ...y una práctica completamente horizontal. No es que nos conformemos con pan, trabajo y techo... Esos son, de, de alguna forma, eh, unos objetivos que tienen otros planteamientos mucho más importantes. No, no vamos a hacer mañana la revolución social, no vamos, a hacer mañana, no vamos a transformar mañana las cosas, porque posiblemente sea muy difícil, pero sí hemos escogido el camino de plantear que lo que hay no nos gusta y que un montón de gente diferente vamos a pelear por cambiar las cosas. realmente ese día no hemos cambiado grandes cosas, posiblemente haya servido para dar un toque de atención, de decir, aquí estamos mucha gente que pensamos esto y tenemos la capacidad de unirnos para trabajar juntos. Pues yo creo que lo importante es que todo eso se tiene que convertir en que tenemos que construir en los diferentes territorios, en los diferentes barrios, en las diferentes empresas... Un movimiento que realmente sea una contestación a cada injusticia que se vaya produciendo. La sociedad no va a venir a transformarla nadie desde el poder. Los que gobiernan, estén los que estén, van a estar a merced de los que realmente mandan aquí, que no son los gobiernos ni los estados. Eso ya creo que lo tenemos aprendido. ¿eh? ¿Quién manda? Mandan los bancos... ...mandan los grandes intereses financieros... ...contra eso qué hacemos... ...seguir luchando... ...seguir luchando hoy... ...seguir luchando mañana... ...irnos a nuestras marchas a Madrid el día 19... ...que sean lo más importantes posibles... ...cuando volvamos de esa gran... ...esa movilización de carácter general... ...donde vamos a estar... ...gente muy diversa... ...estar en nuestros puestos de trabajo... ...en nuestros barrios... ...en cada uno de los sitios que estemos... ...peleando, luchando y exigiendo... ...la mejor garantía de luchar contra la corrupción política... ...es una sociedad que no admita... ...que no esté dispuesta a confiar plenamente en los que gobiernan... ...sino que tenga una actitud de crítica y de exigencia continua... ...y una lucha por la transformación social". Aquí venimos a vivir muy pocos años, muy poco tiempo. Yo creo que el ser humano necesita ser feliz.